Chilean voters have elected leftist former student leader Gabriel Boric as their new president. The capital, Santiago, erupted in celebration Sunday with an estimated hundreds of thousands of people taking to the streets following the news. Boric beat out the right wing candidate, Jose Antonio Cast, who conceded the runoff election Sunday. At 35 years old, Boric will become Chile's youngest president. He's vowed to fight for progressive social reforms and overhaul the neoliberal economic policies left by the US back dictatorship of General Augusto Pinochet. En los años que viene se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada por la calidad de la familia chilena. Gabriel Birch will be sworn as president in March.